En este video vamos a definir qué es el WAC y cómo se calcula. La palabra WAC proviene de unas siglas en inglés, que por un lado nos hablan del costo del capital, algo así como el precio que pagamos por usar el dinero en nuestro proyecto empresarial, y de otro lado nos habla del promedio ponderado, es decir, que esos precios del dinero los asignaremos acorde con el peso que tiene cada tipo de financiación sobre el total. De esta forma la expresión matemática queda así, pero nada de nervios que esto es fácil. En la primera parte vamos a definir el costo del patrimonio y en la segunda el costo de la deuda. Eso sí, recuerden que al inyectarle deuda a la empresa generamos un escudo fiscal que debe ser tenido en cuenta. Veamos cada uno de los componentes por separado para entenderlos mejor e iremos aplicando un ejemplo en el que tomamos como base un patrimonio de 30 millones, pasivo por 20 millones y una tasa de impuesto de renta del 33%. Para calcular el costo del patrimonio, tenga en cuenta que E es equity, o dinero invertido vía patrimonio, que D es deuda, o dinero invertido vía pasivo. Y que al resolver esta parte de la ecuación, obtendremos el porcentaje de patrimonio invertido en el negocio. De esta forma, si trabajamos estos datos en Excel, vamos a tener aquí que el equity va a estar dividido entre el equity más la deuda. Y tenemos ahí el porcentaje de patrimonio invertido que es el 60% para el ejemplo que estamos trabajando. De otro lado, el RE es el costo de los recursos propios, que prácticamente se valora como el costo de oportunidad de invertir los recursos en este proyecto que se evalúa y no en otro. Aunque existen diferentes formas de calcularlo, el modelo más utilizado tanto en las empresas como en las escuelas de negocio es el Capital Assets Pricing Model, cuya base general es esta ecuación. En ella se considera la tasa libre de riesgo y se le suma, una medida del riesgo sistémico, que se representa con beta, más el diferencial de tasas entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo. Dedicaremos más videos a explicar con más detalle estos componentes. Por ahora, supondremos que el RE nos dio 15%. El siguiente componente es el costo de la deuda. Aquí nuevamente obtenemos el porcentaje de dinero invertido vía deuda y lo multiplicamos por el costo de la deuda, es decir, las tasas de interés de la financiación. Si tenemos un solo tipo de endeudamiento, reflejamos esa tasa en términos efectivos anuales y listo, ya tenemos los datos. Y si tenemos varias deudas, nuevamente usamos el promedio ponderado para asignar los costos del endeudamiento acorde al peso que tengan esos recursos sobre el total. Por ejemplo, si para esta empresa nos vamos a financiar con un crédito bancario de 100 mil pesos a una tasa de interés del 23% efectivo anual, a través de un crowdfunding obtenemos 500 mil pesos al 15% efectivo anual y en mercados extrabursátiles recibimos mil al 8.5%, lo primero que vamos a hacer es tomar cada deuda sobre el total y determinamos así el peso de cada recurso. Luego, dicho peso es multiplicado por la tasa efectiva anual de cada costo y esto nos da como resultado los ponderados de la deuda. Sumamos estos últimos resultados y de ahí obtenemos el promedio ponderado de la deuda que es el RD que aplicamos, en este caso el 13.2%. Dada esta información, el porcentaje de deuda es igual a la deuda de 20 millones dividido el equity más esa deuda, y eso nos debe dar 40%. Multiplicado por el costo de la deuda, que es el 13.20%. Por último, la deuda genera un escudo fiscal, es decir, al restar los gastos financieros en el estado de resultados antes de la utilidad antes de impuestos, lo que sucede es que pagamos menos impuestos por tener deuda y a dicho efecto le llamamos el escudo fiscal por intereses dado que dicho gasto financiero nos protege de pagar más impuestos. Este efecto es representado con el 1 menos el tau, siendo el tau sub c la tasa de impuesto de renta y complementarios que pagan las empresas. Así que al resolver estos datos en la fórmula del WAC tenemos esto, que es lo mismo que decir esto. Y al final obtenemos un WAC total del 12.54%. Tenga en cuenta eso sí que matemáticamente primero se resuelven las multiplicaciones y luego las sumas.